Bolivia. Hoy nos encontramos en un emprendimiento y un restaurante que de seguro usted tiene que visitar. Sí, estoy en el restaurante Luciérnagas, un restaurante típico de comida, típica boliviana. Pero para conocer un poco cuáles son los platos, cuáles son los ingredientes que se utilizan, hoy estamos con Peter y Claudia, propietarios justamente del restaurante Luciérnagas. ¿Cómo estás Peter, Hola. Claudia? Un gusto tenerlos. Igualmente. Bueno, empecemos conociendo un poquitito de la historia. ¿Cómo nace el restaurante Luciérnagas? Eh, ¿Cómo nace? Bueno, eh, nos compramos la casa, eh, esta casa, hace dos años para vivir. Y eh, vivimos arriba y abajo. Este piso lo teníamos eh, vacío todavía y pensamos qué podemos hacer y como a los dos nos, nos gusta mucho eh, cocinar, eh, bueno, pensamos, bueno, abriremos un restaurante. Un restaurante, dijeron de comida boliviana. Bueno, Peter, por el acento, claro, la gente va a decir, pero Peter efectivamente no es boliviano. Peter es... Es holandés. Holandés. Bueno, ya soy boliviano ya, también, bueno, pero... Nacionalizado, sí. Pero, sí. pero claro. Nació en otro lado, sí. Na nació en, en, en Holanda. Y, y claro, cuando hablamos de armar el restaurante entre la comida holandesa y la comida boliviana, ¿hay mucha diferencia o Oye. es por ahí algo parecida? No, la cocina eh, holandesa es muy sencilla. Eh, es mayormente unas papas cocidas, un poco de, de, de verdura cocida y un pedacito de carne de algún tipo eh, y aquí los platos son no, son, son, son, son cargados sí. condimentados Sí, sí, hay más, toda más una variedad por región, por, por estilo uh, Así que la cocina boliviana es, es mucho más amplia, más complicada bueno, y, y Claudia, justamente Claudia, que, que, que es tu pareja y que efectivamente han, han emprendido este negocio que ya, gracias a Dios, es, es, es muy conocido. Claudia, cuando dijeron en comida, como toda una boliviana, ¿qué dijeron? Bueno, ¿pero qué cocinaremos? Porque claro, hay una gran variedad de platos bolivianos entre la comida del occidente, del oriente, ¿no? Entonces, como que, ¿qué hacer? Eh, a mí me gusta mucho cocinar la comida boliviana. Ya. Entonces, tuve la idea de ir aprendiendo plato por plato. ¿Cuál, cuál es el, el plato así de pronto, el más fácil y tal vez el más complicadito para preparar? A mí me parecen todos fáciles. Todos fáciles. Sí. Solo se necesita un poquito de amor y listo, se hace, ¿verdad? Es como cocinar para la familia. Ya. Y bueno, todo eso. pero la, la especialidad, por ejemplo, de, de, de, del restaurante luciérnagas se basa más en que en la comida como tal nacional o no sé más de eh, el altiplano o comida oriental no sé el majadito o cuando nos vemos aquí al occidente lo que es no el piquemacho y todo lo demás sí tenemos piquemacho menú almuerzo hay momentos que hacemos majadito es un poco de todas las regiones sí. no pero yo pienso como el charquecán El charquecán orrudeño. Sí. ¿Cuál es el plato favorito de, de, de, de Peter? ¿Cuál fue el primer plato que, que te enamoró, que te dijiste, wow, esto no lo hay en mi país? <risa> no, la primera vez que, que ella cocinó lechón al horno, creo que, bueno, ya estaba enamorado, pero me enamoré aún más. Con el lechón, <risa> sí. ese fue el toque secreto. Sí. sí. Ah, ahí está, dijo a este hombre lo voy a amarrar y así lo amarró. Bueno, dicen que el hombre se enamora por la panza también, ¿no? Por, por la comida, cuando se cocina algo rico ahí lo enganchan a uno, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ¿cuánto llevan ya ustedes como pareja, como tal eh, y, y el restaurante como tal también? Como pareja estamos 14, 15 años. Sí. Y el restaurante lleva 11 años. 11 años. O sea, prácticamente amor a primera vista y negocio también a la primera, sin esperar tanto. Sí, bastante rápido después, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es la característica de, eh, eh, aparte de la comida, cuál es la característica de, del restaurante Luciérnagas? La característica creo que ofrecemos eh, comida que parece como hecho en casa con el amor de la casa. Eh, por eso estamos también en un entorno que es eh, como estar en su sala de alguien o de, de nosotros y de hecho están en nuestra sala porque es nuestra casa. Eh, pero no es con, con, con mucho amor eh, es. Eh, de cierta forma es sencilla, no es comida pues, de, de, de alta alcurnia, como ah, se dice. Pero sí. sí hay algo que me han dicho: que lo bueno del restaurante lo decían, y es que antes, detrás de cámaras, hablábamos, Claudia: a ti te gusta que los clientes se vayan llenitos, entonces están bien servidos. Sí, muy bien servidos. Son así cargados, como cuando uno va a Cochabamba, que dicen, Cochabamba uno lo conoce, ¿no? Sí. Porque te sirven harto. El cochabambino es caracterizado por, por sus platos servir en abundancia. Lo mismo pasa aquí en los cierres Sí, como para que no se arrepientan. Para que no se arrepientan. sí. Ah, sí. Eso está bien. Bueno, nosotros estamos aquí en el restaurante Luciérnagas y obviamente hoy vamos a tratar de preparar un rico plato. ¿Qué plato vamos a preparar hoy, Claudia? Una sopa de maní. La sopa de maní, que tiene mucha tradición, ¿verdad? La sopa de maní yo creo que es también uno de los platos emblema de Bolivia. Sí. Sí. ¿Quién te enseñó a preparar el plato, el, la sopita de maní? ¿La mamá? ¿O lo has aprendido, no sé, viendo cocinar a otras personas? Eh, tenía una idea de lo que hacía mi mamá Y yo lo hice mejor, más cremoso Porque ella no lo hacía tan cremoso A usted entonces ha mejorado la receta de la mamá Sí Bueno, pues entonces muchachos Y amigos de Reactiva Bolivia Quédense con nosotros porque claro, más adelante Vamos a estar preparando una rica sopa de maní Vamos a conocer cómo es que se prepara Porque claro, muchos comemos Pero no sabemos cómo es el que se prepara. Aguárdenos unos minutitos. Bueno, Claudia, ya estamos en la cocina y ya estamos listos para preparar una rica y deliciosa sopa de maní. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar en esta mañana? Ya, primeramente viene la verdura. Las verduras, que es importante. Que tiene aceite, acelga, zapallo, nabo, eso. Esos son las para la ensalada. Sí. Posteriormente... Tenemos aquí lo que es el, el pollito, ¿verdad? Sí, el pollo, bien ¿El, pollito, ¿El pollito es cualquier presa del pollo o se utiliza específicamente? Mayormente ¿no? nosotros utilizamos alitas. ¿Las alitas? Sí. ¿Pero se podría hacer con otra parte del pollo? Sí, con otra parte, pero el corte es diferente. El corte es diferente. Ok, y aquí tenemos estos videos. ¿Cómo se llaman estos videos? macarrón. Los famosos macarrones. Sí. Ok, ya teniendo los ingredientes y obviamente el elemento principal, ¿no? Porque sopa de maní sin maní, pues como que no sonaría, ¿verdad? Ok, Claudia, ¿qué, qué debemos hacer ahorita entonces? Eh, poner las verduras primeramente. Las verduras primeramente... <risa> Ok, entonces vamos a poner... Yo te ayudo destapando. Ya. Yeah. Eso. ¿Por cuánto tiempo se tiene que dejar eh, este procedimiento? Porque solo vamos a poner la verdura y el pollo, ¿verdad? Ahorita. Sí, mayormente yo lo hago desde muy temprano en la mañana para que se vaya concentrando el maní. Ya. Yeah. Lo más importante es que el maní esté cocido. Cocido. Sí. Entonces, 11, 11 y media ya lo bajamos. Ah, perfecto. Sí. ¿El pollo se pone inmediatamente con las verduras o se pone después a la olla? No, inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, ¿ahora ponemos el pollo? Sí. Eso. Pongamos entonces el pollito de una vez. Yo se lo retengo y usted lo va colocando. Eso. Por lo general, cuando se cocina, y Claudia, ¿para, ¿para cuántos platos más o menos cocinas tú al día pues, sopita de maní? Un, un promediar más o menos. 15, no hago mucho. No hace mucho. De 15 a 20 platos bien servidos. Bien serviditos, bien cargaditos. Sí, como para que no se arrepienta. Eso, y para que no se queje el cliente de que fue poquito. Sí, para que vaya con su barriga llena. Eso, y el corazón contento. Sí. Porque dicen que barriga llena, corazón sí, contento. Sí. Perfecto, ya hemos puesto el pollo, ya hemos puesto las verduras y ahora solo taparlo, ¿verdad? Ahora taparlo, que, de, que esté hirviendo. Esto por más o menos cuánto tiempo lo vamos a dejar aquí de cocción. Una hora, dos horas. Sí Más o menos Dos horas Dos horas hay que dejarlo hasta que cocosa Ok sí. Bueno, pues nosotros ya estamos con la primera parte Aquí justamente en el restaurante Los Ciérnagas Donde estamos preparando una rica y deliciosa sopa de maní Ya hemos puesto la verdura Ya hemos puesto el pollo Vamos ahora con el procedimiento ¿Qué se hace ahora con lo que es el maní? Y obviamente los macarrones El macarrón se lo empieza a tostar Ok. Mientras está tostando, se va moliendo el maní en la licuadora. En la licuadora. Sí. Ok, ahora vamos con la preparación, Claudia, de lo que es el licuado del maní, ¿verdad? Solo hay sí. que ponerlo con agua y no más, ¿verdad? Sí, solo hay. Okay. ¿Este es un maní como tal especial o, o es cualquier maní? Cualquier maní. Sí. Sí, solo que no to no no tostado, sino blanco. Ah, el maní blanco. Sí. Tiene que estar okay, así. Ok, ya está. Espesito, como, como cremosito, ¿verdad? Como cremita. Perfecto. Esto se hace por lo menos tres jarras. Tres jarritas. Sí. Aquí vamos colocando el maní obviamente solo con agua. Pareciera como si fuese un jugo de, no sé, de bananas con leche, ¿no? Por, por la contextura y por la imagen, pero no, es solo el maní trillado, obviamente licuado en agua. Perfecto. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer ahora, Claudia? El fideo. El fideo. Sí. Bueno, pues vamos a hacer ahora el fideo tostado. Soledad de mi juventud, de mi ayer que pasó, estaré siempre en ti como en mí estará. Bueno, y aquí seguimos con la cocina. Claudia, después de, de haber eh, licuado lo que es el maní, después de haber eh, freído lo que son los macarrones, la papita, ahora sí podemos ponerlo a la olla, ¿verdad? Porque sí. ya ha cocido lo que es el pollito y las verduras. Sí, sí. Entonces, ¿procedemos solo a echarlo directamente a la olla? Sí, directamente de, de la fuente. Bueno, esta es la fuentecita. Aquí estamos viendo, este es el maní molido, ¿no? Pareciera de pronto, no sé, como leche, o crema de leche, pero no. Miren, es el maní. Entonces, ¿procedemos nomás? Claro que sí. ¿Todo lo pongo? Sí, todo. A ver, vamos ahí. ¿Los macarrones también? Eh, no, no todavía, perdón. ¿Y la papita? También al último. Esto entra al último. Al último. Ok. Perfecto. Entonces vamos a esperar unos minutitos a que siga la cocción. Y ya después le ponemos lo que es la papa y los fidelitos. Ya falta poco para estar rica sopa de maní. Ahora ya tenemos el maní cocido. Entonces procedemos a poner el macarrón y las papas en cuadrado. Y bueno, aquí ya está nuestra sopita de maní, uno de los platos tal vez más tradicionales de Bolivia y específicamente de la ciudad de La Paz. Y claro, Claudita, esto se ve delicioso, calientito, como tiene que ser, ¿verdad? Sí. ¿La sopa de maní se puede consumir fría? No tiene mismo sabor. No tiene el mismo no. Tiene que saber recién salidita de la olla, sí, ¿verdad? Sí, Calientita. Calientita. Bueno, yo, Peter y, y Claudia, quiero agradecerles obviamente antes de probar este platito. ¿Dónde queda efectivamente el restaurante Luciérnagas? ¿Qué horarios abre? ¿Qué días abre? Eh, no sé si se puede hacer reservas, si atienden eventos especiales como tal. Eh, bueno, estamos miércoles en la noche. La cocina está abierta. Eh, de las 6 hasta las ocho y media, obviamente ah. los que están comiendo a las ocho y media pueden quedarse un buen rato más. Eh, y estamos jueves a domingo también, bueno, desde mediodía hasta las ocho y media en la cocina. Eh, se puede hacer reservas, eh, tenemos también espacio para, para grupos, para eh, asuntos especiales, solo que eh, máximo hasta unos 20 personas, eh, los ambientes no dan para más. Eh, nuestros números de teléfono son 22-01-005, eh, mi celular es 720-725-24, eh, ahí me pueden mandar WhatsApp también. Eh, de la Claudia su celular es 775-09670. Con ella también se puede hacer reservas. Um, ¿Qué más me Repetimos pregunté? el teléfono, por favor, el tuyo. ¿Ya? es eh, 720-725-24. Listo, ahí está el teléfono. Bueno. Yo me quedo disfrutando de esta delicia, la, realmente esto se ve delicioso. Amigos de Reactiva Bolivia, bueno, este restaurante que está disponible para que ustedes coman. Y claro, mire, lo que no puede faltar, algo tradicional. ¿cuché? La marraquetita. Mm, ya entiendo por qué se enamoró Pilla. <risa> Bueno, amigos de Reactiva Bolivia, esto fue una nueva edición que espero que les haya gustado, ya saben, para que vengan y visiten un restaurante 100% con comida boliviana con el toque de Holanda, obviamente de nuestro querido Peter, pero claro, la comida 100% tradicional, van a encontrar diferentes variedades, tenemos el pique macho, majadito, eh, la sopita de maní, picante surtido, el picante surtido. Un chayo, un charquecán, todos los platos que ustedes quieran disfrutar. Ya saben que se tienen que aproximar aquí al restaurante Las Luciarnagas. En la Avenida Illimani. Avenida Ilimani 1683. Ahí facilito, no hay donde perderse. Espero les haya gustado. Yo me quedo disfrutando este platito. Hasta una próxima ocasión. Chao, amigos.